¿Cómo va? Puedo ver en la noche como jalas las cosas como va Che, como jalas las cosas como vas poniendo. Algunos comieron de mí Puedo ver en la noche Cómo jalas las cosas, cómo van Como más...